Miren, esto es algo que me hubiese encantado de tener cuando yo era niño Estas cosas no existían Es un robot programable del lego En el vlog anterior dije que quería hacer dos videos a la semana Y no lo logré No lo logré Es que he pasado demasiadas cosas, ya estoy en otro lugar sobre todo con el lanzamiento del podcast estuve much haciendo muchas cosas Todo lo que quiero es tratar de ponerme al día lo más rápido posible Y quiero contarte todas las cosas que he hecho Bueno, volvamos a Malta, el lugar donde yo estaba hace dos semanas Porque fui invitado a dictar un taller sobre creación de videos para comunicación científica Y algunas de las cosas que hice en Malta Dentro de las muchas cosas que hice en Malta Por ejemplo, manejé un auto al otro lado En Malta manejan al otro lado ¡Al otro lado el auto! Silvia está en la cámara, muy buen trabajo de cámara, por lo que veo ahora. Gracias. Ah, bueno, tengo que decirte que mis videos cuando se habla inglés, siempre, o casi siempre, yo dejo subtítulos. O sea, cuando lo que se dice en inglés es importante para poder entender el video, van a ver subtítulos. Si no están, es porque no es tan importante para entender el video. Subtítulos, aquí o acá. <risa> Por record, William Pace porque fue tarde hoy Y también fuimos a escalar, pero había mucha gente Entonces vinimos a escalar acá y está lleno de gente Y están pensando qué vamos a hacer Y yo escalé en roca Nunca pensé que podía hacerlo y llegar tan alto, llegué bastante alto Así que estoy contento Y bueno, volviendo a la ciencia y la astronomía también fui a visitar lo que están haciendo en la Universidad de Malta en los diferentes laboratorios. Es muy interesante lo que están haciendo y yo quiero compartirlo contigo. Hoy día estoy aquí en la Universidad de Malta y vamos a visitar algunas cosas bien interesantes, así que acompáñenme. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Por qué estás laughing? Stop Me hicieron un recorrido por el laboratorio de sistemas de control o algo así y robótica. ¡Robótica! En este we trabajamos principalmente en sistemas de control y robotics. Este es un robot, so this, miren. This oh, un botón. Uh, oh. pa parece un robot, ¿o ¿no? Esto es algo que me hubiese encantado tener cuando yo era niño. Estas cosas no existían. Es un robot programable de Lego. Yes. Yes. Okay. Miren, aquí está lo que está viendo el robot. To ah. no. sí, OK. ah. um, control the mouse cursor with my eyes and head movements alone. Entonces, lo que va a hacer es va a controlar el mouse con los ojos y va a jugar un juego. Can, can move the mouse cursor. ¿Estás cansada de este juego? De repente tendré que diseñar un nuevo juego ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en esto? Un total de 7 años 7 años para hacer eso Miren, eh, no, no hay nada ahí, no hay nada No se ve nada, es rojo Pero con infrarrojo se puede ver Que emite, eh? pero uno no lo ve Ah, en esta cámara se ve No puedo verlo en esta cámara También vi un laboratorio en una van, un laboratorio de, para medir la calidad del aire. En una van, un laboratorio en una van. Okay, where are we going now? We're going to the van in which I have all the instrumentation to measure the air quality. Para medir la calidad del aire. Interesante, ¿o no? Hace mucho frío aquí adentro por todos los instrumentos. Gracias. Gracias. Bueno, yo les quiero agradecer enormemente a todos los que dejaron comentarios en el video anterior. Muchas gracias. Gracias por comentar. Por estar conmigo, por acompañarme en esto Y por ayudarme a mejorar Porque lo que yo quiero con esto siempre es tratar de mejorar Así que deja comentarios aquí abajo Y respondo todo lo que ustedes me pregunten No solo astronomía Se vienen cosas interesantes, ¿eh? He grabado hartas cosas entretenidas que no te puedo mostrar Porque todavía tengo que llegar a este momento ¿Dónde estoy aquí? Que tampoco te he dicho dónde estoy Me están invitando cosas bien interesantes así que... Pero tengo que actualizarme, tengo que llegar al momento Tengo que llegar aquí también aproveché de grabar muchos episodios para el podcast en inglés Porque claro, la gente no habla español en la Universidad de Malta Grabé para el podcast en inglés, que va a estar aquí Escúchalo También en la descripción voy a dejar el enlace al podcast en inglés Si sabes inglés, te recomiendo que lo escuches eh, Si no, compártelo eh, Eso Ya aquí estoy en la Universidad de Malta Poniendo todo listo como, como corresponde para grabar un episodio del podcast en inglés Porque aquí no hablan español hoy, así Aquí voy a hacer otro episodio del podcast en inglés. No. <laughs> Vamos a hablar de astronomía y cosas bien interesantes. Okay, the interview is finished. What do you think? I like talking about my, my PhD, and I really hope you like it. Yeah, it's very good. There are so, much, so many things there. Okay, thank you very much. Thank you. Yo hago esto para motivar y me encanta cuando de alguna forma se motiva para la astronomía o para otras cosas. Yo soy feliz. Por ejemplo, motivé a Javier Santolaya a partir su propio vlog. Aquí entre nosotros lo estoy incentivando para que haga un vlog. Ay, ay, ay, ay. sí. Y me está convenciendo, es lo peor. Cuando yo digo vlog es con V porque este video vlog no es con no es con blog de escritura, es de video vlog. Suena distinto vlog. Motivé a Javier a hacer eso y ahora motivé a otra persona a hacer su propio vlog. Daniel. Voy a vincular tu vlog en todas partes eh, Va a aparecer aquí arriba Va a estar en la descripción Si les gustan las cámaras, si les gusta el audiovisual y la gente atrasada Vean su vlog Bueno, y la razón por la cual yo fui a Malta Bueno, además de para compartir con mi amiga Silvia Era para dictar un taller que se llama How to create engaging science videos Cómo crear videos científicos atractivos Llegué temprano porque aquí voy a hacer un workshop Esperemos que esté bueno y que tempranito, porque tengo que preparar todas las cosas Y aquí estamos ordenando todo Y le fue muy bien ese workshop, había harta gente Y quiero mostrarte el video que creamos La grabación durante el workshop, la edición la hicimos en conjunto Y este es el resultado, espero que te guste ¡Suscríbete ¡Hola Finch! ¡Hola! ¿Cómo se ha se ha Me encanta cuando gente que está en el mundo de la ciencia quiere, quiere comunicar lo que hacen de una forma diferente Y si yo los puedo ayudar, yo soy feliz Continúa este viaje, son las 7 de la mañana y estoy en el paradero aquí Esperando para viajar a Holanda A Holanda Cara hay veces que yo prefiero tomar el transporte público en vez de un taxi porque son caros hacia el aeropuerto y... Ahí dice que pasa a las 7.13 No llega ¿Cómo llega al aeropuerto? Una persona que pasó por aquí me acaba de decir que este paradero no está funcionando Y los buses paran en otro lugar y ya pasó la hora y ya perdí el bus Y yo ayer miré el sitio web, eh, la persona del Airbnb también lo miró Me dijo este paradero en la web del transporte público de Malta Dicen que aquí tengo que esperar el bus ¡Arr! Thank <laughs> you